entender a los perros o hablar como uno? Pues este es el video correcto para ti En el cual te enseñaré a hablar perro uno, O sea, el idioma de los perros Y a entender un poquito más sobre sus lenguajes Y sus expresiones Así que sin más dilatación, vamos con el video de hoy Dilatación, eh, lo pilla, lo pilla, lo pilla <risas> Bueno y ¿Qué volado, mis haceres, ¿Cómo han estado? Espero que han estado bien, yo soy el Marquitoito todo, El Marquitos Y como han podido ver en la introducción de este video hoy, Vamos a hablar sobre el lenguaje de los perros Vamos a hablar perruno, el idioma universal de los perros Sé que hay muchos videos por YouTube que te dicen Aprende a entender a tu perro y las señales que te hace Que si la cola, que si se gira, que si bla bla bla ¡Bla! Pero idealmente en este video vas a entender cada ladrillo lo que dice Vas a entender cada palabra que Dice O como me diría ¿por qué perro random? Que eso significa todo lo que te dije anteriormente Pero bueno, yo te iré mostrando varios videos de perros ladrando Y después te voy a explicar qué es lo que quiere decir cada uno Que quiere expresar con cada ladrillo que mete Vamos, que tampoco es muy difícil La interacción en este video No es muy difícil Pero bueno, vamos con el primer video En 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 a ver, a ver, a ver, seamos claros con lo que quiere decir Este perro es un guarro Literalmente lo que quiere es expresarte deseo sexual En su primer ladrillo Se le queda mirando, eso significa que el perro quiere algo Después se queda tranquilo para que tú le prestes atención Y digas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Después suelta un Que vamos, que es un guarro Que en ese ladrillo lo que quiere decirte es sex. Oh. Y como te guiña el ojo en plan, guiñito, ojo. Tú, tú cantaste, ¿no? Tú cantaste, ¿no? Que estaba pasante toda la berenjena por la espalda. Pero bueno, con este primer perro, quiero que saques la conclusión de cuando el perro ladra y se hace un espacio entre cada ladrido, bien considerable, significa que el perro quiere algo, quiere que le prestes atención. Así que ya sabes, ese perro quiere follar. Él quiere follar. ¡Gay! Ahora a continuación te dejaré el próximo perro. ¡Wow, Déjame contar el video porque este perro es un poquito agresivo Te voy a describir la escena según la perspectiva del perro El perro ve a alguien, va directamente hacia él Lo mira detenidamente y automáticamente le ladra con Cada vez que el perro hace un Antes de cada ladrido significa que el perro lo que tiene que meter es intensidad Sabes que la. Caso que lo respete Y literalmente estudiando un poco la separación de cada ladrillo y la cara Muy esputa puta del perro Coño que es muy puta El perro lo que quiere decir Sal de mi espacio coño tu madre me cago en ti O como dirían en otros países Come mierda, boludo, gilipodas O como dirían en mi país Come pinga sí porque el idioma perruno es igual para todos Pero dependiendo de la localización Su significado se traduce en cuanto a dónde esté Pero bueno continuemos con este perro En el primer corte de este perro no me di cuenta que el perro se había ido y que después en este corte me di cuenta que el perro había regresado. Viendo la cara surrigado que tiene el perro me di cuenta de que el perro lo que quería hacer ir a buscar algo. Literalmente se fue a buscar una piedra, un palo, algo para tirarle a la persona en plan. Ya me tiene que este personaje. Después miró a ver si la persona seguía en el lugar y la persona es un poco tonta, la verdad. A ver, yo que sé peruano, sé que el perro lo que me quiere es amenazar. Pero esa persona quizá está diciendo... ¡Ah, un perro! aburrido, hay un perrito, hay un perrito, a velotica, va a buscar a la velotica y no, es que el perro está, ganas a gana asesinarlo y después son o tres ladrillos que significan que te voy a llamar a la puta policía literalmente te estoy amenazando, voy a llamar al 106 porque me estás molestando bueno, el 106 o como es su país. literalmente o sea, ese perro es un asesino, es un Hitler en, en, en él, ¿sabes? Es en él, pero bueno, dejemos la violencia a un lado y vamos con el siguiente perro que esta violencia me pone al ¡Oh, sigo ¡Oh, vamos con el siguiente Primero el perro se estira Coge un aire para decir Déjame no calentarme Déjame no calentarme Con este tipo lleno de carne Que le voy a morder O sea, es se un pibu Y luego el dueño como que ah, Estás loco Tú le sacas la mordida a ese perro Te deja sin pierna Perros son agresivos la verdad Son muy agresivos Pero bueno, continuemos con este perro Cuando un perro entre ladrido y ladrido tiene la misma cantidad de tiempo, o sea, ladrido tiene un segundo entre por medio, el perro está pidiendo comida. Es como cuando éramos chiquitos que nuestros padres nos preguntan: ¿Y qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Y ahí nosotros le respondemos: Quiero chicle, quiero muguesa, quiero pizza, quiero muchas cosas más. ¿Vieron la coincidencia? Hay un tiempo espaciado entre cada petición. Él lo que estás pidiendo es: quiero comida, quiero comida. Bueno, lo que come ese perro, no sé qué come ese perro. Mira la cara de ese perro. Literalmente, ese perro se alimenta a base de dedos de los pies. ¿Sabe? Si el dueño no trabaja en un cementerio o con los muertos, se, no sé qué. O sea, ese perro se ve un asesino. Ahora, buscando un poco de perros, me encontré un perro que es muy grasosito. O sea. mira este perro, perro. O sea, a ver, mira este perro, míralo pues, Ese perro no ladra, ese perro parece que como un sueldo Ansioso, ese perro está jodido de las cuentas vocales. Cuando un perro te ladra de forma tan ansiosa y empieza a moverse por todos lados, significa que el perro quiere jugar con su amo. ¿Ves Como el ladro hoy movió su coletica y no más para todos lados? Van en la playa, Quiero jugar contigo. Vamos para el mar, vamos a descubrir el mar. Mira, mira, vamos a continuar con este perro porque <ríe> está feo, ¿verdad? está feo. Como pude notar en un poquito de sus acentos, el perro lo que está cagándose en su dueño. El perro le está diciendo mala hoja, que te he visto con tu novia haciendo niñiqui por las noches, y tú pensando que yo estoy ahí en plan en el aire, y no, te estoy viendo y eres un mala hoja. Para luego decirle, si no juegas conmigo te mueves Los perros son convulsivos, yo no sé qué la gente le va a los perros para tenerlo de mascota, así que son mis mejores amigos. ¿Cómo que tu mejor amigo? Literalmente no le haces caso y te quiere morder el piso? Pero no el bicho de ser siete grisando Ronaldo Sabeiros. No, no, no. El bicho de la circunferencia. ¿Cómo se llama? Sin cursar, sin Mira, que tiene una circunferencia Es el mismo, es mismo A ver, me he quedado sin perro Pero voy a sacar la conclusión de todo el tema de este video Si me has podido escuchar bien de cada perro He enseñado un poquito de peruano, Un poco de expresiones La separación de cada ladrillo Lo que significa Sus movimientos Sus caras Y otras cosas que son para otra clase más avanzada Así que suscríbete si quieres ver otra clase de enseñarte a hablar peruano. Porque recuerda que es peruano, No peruano ¿Peruano de dónde? Peruano como los perros Recuerda que los perros siempre están es porque no están practicando su lengua mano. no sé bueno, si se me entiende Es algo fácil Pero bueno Hey, hey, hey Esto es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado un montón Déjame un like Para otra clase de las mías Enseñándote cosas Que no te sirven para la vida Pero es hey, igual bueno, interesante Recuerda que soy El Marquito Si no se te olvida Suscribiste ¿Por qué te tienes que suscribirte? Porque es gratis. Y si vivimos en un mundo del capitalismo, tiene todo caro. Coño, es gratis. Haz algo gratis en tu vida. Quédate. Y regálame un like para salvar a todos los perros que viven en la calle. O si no, regálame un like. A veces YouTube me ve y vas a millonario de un día para otro. Porque YouTube no me estás haciendo caso. ¿Ok? Te dejo un video al final de este video para que lo veas, si quieres, no. ojo liado. Te mando un besito muy grande. Pero, no, no, no, no. no. Pues, ey, las cosas aquí no se tiran. Aquí las cosas se dan en la cara. Vos, educación. Mi besito mi besito mi besita.